Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto desde Buenos Aires Estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la polémica salida de Len De la escudería Alpine para la temporada 2022 de la Fórmula 1 Bienvenidos Enero suele ser lo mes bastante tranquilo para la Fórmula 1, eh, sin muchas novedades. Pero bueno, en Alpine eh, las cosas no fueron así, al menos estas últimas semanas. Primero con la partida de Marcin Budkowski, uno de los jefes eh, que se ocupaba mayoritariamente del proceso de, de construcción y, y de evolución del auto ahí en Enston. Y después, eh, este lunes, también se filtraron la noticia... De que Alain Prost eh, dejaba su cargo también como director no ejecutivo de la escudería para esta temporada 2022. Bueno, eh, muchos conocen a Alain Prost, pero para quien no lo conoce, eh, es un tetracampeón de la Fórmula 1, ganó tres títulos con McLaren en la década del 80, eh, ganó el último con Williams en 1993, año en que se retiró como piloto, tras 13 años de. En realidad fueron 12 porque tuvo un año sabético en el 92. Eh, y después, eh, a fines de, de esa década, eh, intentó ser director de equipo. Estuvo unas pocas temporadas a, al mando de la escudería PROS, que bueno finalmente se fundió pocos años después de, del 2000. Eh, después estuvo unos años afuera de la Fórmula 1. Eh, trabajó la, la Fórmula E con bastante éxito. Con, como jefe de equipo de la escudería IDAMS de Renault lo que llamó la atención de, de Renault para que vuelva a la Fórmula 1 como asesor en la temporada 2017 eh, poco a poco el francés fue, fue creciendo dentro de la estructura eh, dirigencial del de equipo francés y en el año 2019 eh, pasó a ocupar el cargo de director de ejecutivo que ocupó hasta esta semana eh, es más, de hecho pasó a ser casi eh, CEO de, de la escudería Renault, eh, pero eh, finalmente ese cargo quedó para Loren Rossi en una temporada que cambió eh, bastante la estrategia de, de lo que es de la deportividad de Renault, pasó a ser alpine y nombró a, justamente como decíamos antes, a Rossi como, como director de, de esta división deportiva. Eh, de esta forma, eh, Prost quedó por debajo de Laren Rossi en lo que es el organigrama, y poco a poco se surgió la, la, unas rispideces entre ambos. Eh, eh, Prost eh, develó eh, después de, de su salida eh, este lunes en una entrevista que se publicó el martes en el diario Francés L'Équipe. Que casi, casi no era consultado. Eh, muchas decisiones que él podría haber tomado no, no se tomaron. O las que otras personas tomaban ese entero último momento. Y también eh, comentó ¿no? que Loren Rossi quería tener todo el protagonismo. Que no quería ningún tipo de asesoramiento por parte de Prost. Eh, lo que dejó prácticamente a Francisco las manos atadas. No quiso renovar su contrato... En la carrera de Abu Dhabi, hablamos de la última fecha de la temporada 2021, que ya cuando se coronó Max Verstappen como campeón, y este lunes se filtró la noticia de que Prost no, no iba a continuar eh, su cargo en Alpine, lo que motivó también mucha, mucho enojo en el francés, porque en teoría iba a ser una, un anuncio en conjunto y no una noticia filtrada, que realmente le molestó bastante. Y bueno, eh, de este mantrago de, de Prost, que hoy ya, bueno, como decíamos, ya tiene 67 años. ¿Qué es lo que puede deparar, deparar el futuro de, de allen Si es una despedida un poco amarga de la Fórmula 1, no de la forma que él quería. Eh, también en esa entrevista él anunció que tenía un interés en candidatearse para ocupar la presidencia de la FIA. Que... Ahora está ocupada eh, desde hace muy poquitos días. Por Mohamed Sulayem, eh, Que reemplazó al francés eh, Jean eh, lo que, bueno Es un caro que bueno, no, al menos en el corto plazo no, no va a poder acceder. Porque recién empieza el mandato eh, el árabe. Así que después eh, habrá que tener en cuenta una cosa. Eh, Prost es una persona muy tradicionalista. De lo que es la Fórmula 1. En, en varias entrevistas habló que no le gusta la, el actual eh, calendario de 23 carreras. Tampoco está a favor de que haya carreras de sprint en esta, en, en esta Fórmula 1 moderna. Eh, por lo que entra también esta, esta, esta duda, ¿no? esta incógnita. Si realmente Prost está interesado en continuar en la Fórmula 1. Eh, tener en cuenta el camino que está eh, encarando eh, la categoría. O si también habrá algún equipo que está, estará interesado en contar con algún servicio de asesor. O en algún otro puesto importante. Para poder continuar en esta categoría. Donde él llegó por primera vez en 1980. Eh, por, al haber debutado con un McLaren en, en el GP de Argentina en 1980. Eh, así que bueno. Por un lado, habrá que ver si justamente algún equipo eh, tendrá el interés de, de, de que eh, Pros continúe la Fórmula 1, si la FIA por ahí, capaz en algún cargo, tiene interés en contar con el francés, o si el propio francés quiere seguir formando parte de esta categoría que cada vez es menos tradicional, cada vez apunta a nuevas innovaciones que por ahí no son del, del gusto. Eh, de este campeón francés que, que bueno ha pasado por muchísimos cargos en su trayectoria de la Fórmula 1 y que bueno, está pasando por un presente amargo fuera de eh, un equipo en el que estuvo en las últimas temporadas y con un muy buen rendimiento eh, luchando por podios pero bueno, por el momento sin llegar a la, a la victoria hasta esta última temporada no con Esteban Ocon en el Gran Premio de un así que bueno, habrá que ver el tiempo de ira, qué es lo que pasará con, con Allen Prost. Eh, así que bueno, así será eh, lo que será el futuro de FNACES. Muchas gracias por acompañarnos en este GP a las 10. Hace hasta otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Muy buenas tardes.